Hola, desde el Departamento de Orientación del IES Vega Atarfe, queremos orientar sobre las alternativas que se os plantean y cómo tomar las decisiones más adecuadas cuando terminéis tercero de ESO. Para ello, hemos preparado este vídeo con la finalidad de que recordéis la videoconferencia que tuvimos y que así os sea más fácil elegir para el curso que viene. Entre las alternativas que se os plantean tenemos las siguientes. La primera sería promocionar a cuarto de eso. Lo podréis hacer siempre que no os queden más de dos materias pendientes o bien que ya hayáis repetido curso. La segunda opción, y menos aconsejable, es que os queden tres materias o más y tengáis que repetir curso. Esta opción dispone de dos subopciones. Una, en la que repetís curso con el mismo planteamiento que habéis tenido hasta ahora. Y la segunda subopción estaría pensada para aquellos alumnos que se esfuerzan pero tienen dificultades en aprobar. Sería la su opción de PEMAR. Para acceder a esta opción, tiene que haberte la planteado el tutor. La siguiente opción estaría pensada para aquel alumnado que se prevé que en las circunstancias actuales no va a obtener el título y por ello se le ofrece una formación profesional básica para que aprenda un oficio. Estos programas, tienen una duración de dos años. La última opción tiene distintas alternativas en función de la edad. Para aquellos interesados, haremos vídeos específicos para mostraros lo que es el PEMAR, la formación profesional básica y otras opciones. En este vídeo vamos a centrarnos en el plan de estudio y los itinerarios que se os van a plantear en cuarto de ESO. Además, nos fijaremos en los aspectos que tenéis que tener en cuenta al elegirlos. Si observáis el plan de estudio, vais a tener dos materias bilingües, geografía e historia y educación física. Ello quiere decir que daréis parte del currículum de esas materias en inglés. Por otra parte, vais a tener una serie de asignaturas obligatorias, independientemente del itinerario que elijáis. Estas asignaturas serían las que veis marcadas en negro. El resto de las materias que veis en color azul, rojo y verde se os van a plantear en función de tres itinerarios que va a ofertar nuestro centro. Al objeto de que veáis exactamente cómo quedan configurados los itinerarios en cuarto de ESO, vamos a extraer de la página web de Elías Vega de Atarfe la hoja de elección de itinerarios que se le llama optativa de cuarto de ESO. Para llegar a esta hoja, nos iremos a la pestaña Secretaría, Matriculación, Formalizar matrícula. La encontraremos en el apartado 3, 5, 4. Aquí tienen los itinerarios en cuarto de ESO. Como hemos dicho anteriormente, hay tres itinerarios. La hoja se lee de izquierda a derecha. El primer itinerario está orientado hacia un bachillerato de Ciencias o Ciencias de la Salud. Si es eso lo que prefiere, deberás elegir este bloque. El segundo itinerario estaría orientado hacia un bachillerato de Humanidades o Ciencias Sociales. Tanto si escoges el primer como el segundo itinerario, tendrás que elegir una materia en cada uno de estos bloques. El tercer itinerario está pensado para el alumnado que quiera cursar un ciclo formativo de grado medio. Este itinerario no tiene opciones. La materia de refuerzo tiene como peculiaridad que no es evaluable. Te centrarás en reforzar las materias instrumentales, lengua, matemáticas e inglés. Finalmente podrás elegir entre religión católica o valores éticos. Si quieres profundizar en el plan de estudios de cuarto de ESO, te aconsejamos que leas la guía informativa que hemos diseñado para ese curso. De esa forma tendrás una idea más precisa de las materias que vas a cursar en el itinerario que elijas. Puedes encontrar la guía en la página web del Departamento de Orientación del IES Vega de Atarfe, en la pestaña La ESO, Plan de Estudios de la ESO. Independientemente del itinerario que elijas en cuarto de ESO, podrás obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, que te permitirá acceder a las distintas modalidades del bachillerato, ciclos formativos de grado medio o ciclos de artes plásticas y diseño. No obstante, si quieres que te cueste menos trabajo, sé consecuente con la opción que elegiste en cuarto de ESO. Si deseas información sobre esta alternativa, Puedes consultarlas en la página web del Departamento de Orientación del Vega de Atarfe. Ahora te toca decidir qué itinerario es el más apropiado para ti. Por ello, te proponemos que reflexiones sobre estas cuestiones. ¿Qué se te da mejor? Es decir, ¿en qué materias te consideras que eres bueno o muy bueno? ¿Qué materias son las que más te atraen y en las cuales te sientes más satisfecho? ¿Qué áreas te plantean más dificultad? ¿Qué esfuerzo estás dispuesto a realizar? Y finalmente, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué te gustaría hacer cuando fueras mayor? En función de todo ello, valora tus alternativas, pros y contras, y toma la decisión que consideres más adecuada para ti. Piensa que tus padres te pueden ayudar en esta decisión. Además, cuentas con el apoyo del orientador para asesorarte sobre el itinerario más adecuado. Pero recuerda, la decisión es tuya. Me gustaría despedirme con unas palabras de ánimo para que sigas hacia adelante. Por ello, te pido que te organices bien a través de una planificación adecuada, dejando tiempo para el estudio, la diversión y el descanso. Es importante que sigas las orientaciones que te da el profesorado. Este es la principal guía que tienes para aprobar el curso. Dedica tiempo para ti, tu familia, Cuida a tus amigos. Te sentirás más a gusto contigo mismo y con los demás. Y finalmente, sigue las normas de cada fase del confinamiento. Si tienes alguna duda, puedes consultarme en la siguiente dirección de correo. orientacionvega@gmail.com. Y sobre todo, ten en cuenta que lo vamos a conseguir.